El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP William Hernández, se refirió al proceso de evaluación de docentes. Bueno, eh, lógicamente esta es el segunda, la segunda fase, es un proceso en el cual eh, el Instituto IDEICI, que tramitó todos los pasos de las evaluaciones, se cometieron muchos errores, se están tratando de subsanar, ahora en la medida de lo prudente, estamos trabajando hermanados, la dirección regional... Porque aquí estamos actualmente las provincias eh, hermanas Mirabal y Duarte y tanto ellos como la ADP con todos sus presidente que estamos presentes. Que estamos intentando hacer lo máximo posible, los profesores han respondido. En tanto que José Luis Ortega de la seccional del municipio de Salcedo también se refiere a las evaluaciones. Hay una preocupación porque el que no sale.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 NTN, Joanny Paulino.